Entonces, saludos a todos. Hoy es el 31 de marzo, el último día del mes del 2020, y estamos aquí con una reunión en Zoom con Nico y Valentina en Chile, que son amigos nuevos, nos vienen a conocer hoy, y Pili, que está en Murcia. Y con un poco de suerte volverá Iguzki, que ha caído hace unos minutos y no sabemos qué le ha pasado, pero espero que puede volver a entrar. Y no sé si entrará más gente más adelante, pero vamos grabando la reunión para que los que no pueden asistir, pueden escuchar de lo que hablamos. Y el tema del día es muy caliente. Es lo de qué pasaría en caso de una epidemia como la que estamos viviendo ahora en una economía basada en recursos, en una EBR. Entonces me gustaría primero abrir el micrófono para que si vosotros tenéis una pregunta en particular sobre el tema, ...sobre el tema de cómo se actuaría, que lo planteáis primero. Si Pili o si Nico o Valentina tiene alguna pregunta en específica que quieren comentar. Um, o sea, um, eh, en términos generales, la verdad, no, no, nosotros por lo menos nosotros dos... No, ...no sabemos cómo se podría manejar algo así en, en, en ese sistema... Me lo puedo imaginar, sí. Eh, me imagino, claro, que, que los recursos van a estar siempre disponibles, que es como una de las bases, ¿no? Uh -huh. eh, pero la magnitud de este tema, eh, no sé qué, qué, qué, qué cosas se podrían hacer para, para poder manejarlo. Okay. La verdad nosotros no pasamos por ahí. Okay. Oh, tenemos una, un amigo un amigo nuevo, Lorz, que ha entrado ahora mismo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De dónde nos saludas, Lors? Yo soy de Italia. ¿De Italia? Sí, vale, soy en, Ya he participado hace años en alguna conferencia. Muy bien, pues bienvenido. Gracias. Chao. Justo hemos empezado la grabación Muy y va a comentar un poquito sobre lo que sería, eh, pero. Vosotros, por favor, sentiros eh, libres de, de interrumpir, de preguntar y claro. para aclarar cosas, ¿ok? Bueno, evidentemente en una economía basada en recursos vamos a estar muchísimo más preparados para este tema. Aquí eh, vemos que los, los que nos manejan, los tiran de los hilos, no saben qué hacer, no lo toman, no lo toman en serio, algunos peor que otros. Algunos están siguiendo algunas de las pautas que dieron en un ensayo que hicieron en octubre del año pasado para posible, posible pandemia, pero la mayoría se ve que no han sido um, lo bastante prevenidos. Entonces, en una economía basada en recursos, evidentemente estaríamos mucho más al día con estas cosas. Para empezar, tendríamos una un entorno muchísimo más sano que lo que tenemos ahora. Eh, se dice que esta pandemia ha empezado en un mercado en China donde venían, donde vendían eh, animales hacinados en condiciones terribles, los sacrifican ahí, la sangre corre por el suelo. Es toda un, una situación sumamente insalubre. Así que todo este tipo de, de mercado, este tipo de tratar a los animales no existiría. Así que el foco de infección por un tema así, por una situación así, ya de por sí no existe, ¿no? Y tampoco veremos situaciones de violencia social y desigualdad social como eh, la gente que vive en las favelas en Brasil o, o vías miserias, como se llaman en Sudamérica. Um, hay mucha gente que no tienen uh, condiciones sanitarias adecuadas, gente que no tienen agua corriente, gente que viven en la calle y todo este tipo de cosas. Y en una economía basada en recursos, lógicamente todo esto, todo el mundo va a tener agua corriente y miles de cosas más y todo el mundo tendrá un hogar. Eh, y si, al tener un entorno más, san, más sano, ya no tenemos este porquería, por falta de otra palabra, que nos puede eh, dar lugar a un posible foco de infección. ¿no? Alguna pregunta, porque yo si no me interrumpís, yo suelo hacer un boom, boom, boom, y no me paro. Así que hagan alguna pregunta o alguna sugerencia. Ok, vale, pues sigo entonces. A lo mejor más adelante vienen más más preguntas. Entonces eh, también vamos a tener una dieta mucho más saludable. La, la comida va a ser orgánica, de producción localizada y uh, podemos tener mucho de ello um, cultivado en por ejemplo, uh, torres verticales de estos de hidroponía no sé si lo conocéis el sistema de, sí. sistema de hidroponía Yo lo estoy estudiando Ah, mira qué bien sí. Entonces conoces sí. los beneficios Sí, los estamos equipos? estudiando eso y, bueno, y los huertos, etcétera Huertos verticales, hidroponía Ajá, eh, ajá. Ya tenemos eso avanzado, por lo que le hablaba recién. Muy bien, muy bien. Pili, yo sé que tú sabes lo que es esto. Sí. Lord, ¿tú conoces el sistema de hidroponía? Eh, yo me informé sobre la página, sobre todo lo, las informaciones del Venus Project. ¿Las informaciones de qué, perdona? Sí, ya leí sobre la hidrofónica en el Venus Project. Ah, muy bien, muy bien. Sí. Entonces puede ser hidroponía, es que yo, perdóname, nunca, me, nunca sé si es hidroponía o hidropónica, me perdonáis. O acuapónica también, que es lo de los peces y el agua que hace un círculo, un circuito. Sí. Uh, entonces no tengan pesticidas porque estos sistemas tienen la, la, la, el producto el el eh, el, un, nada, uh, en un entorno ser cerrado, ser. protegido de las inclemencias del tiempo, no hace falta poner pesticidas y se ponen nutrientes para que cultiva, para que crezcan bien ¿no? y sería localizado no tenemos que transportarlo del otro lado del mundo como hoy en día porque ah. cuando vas al mercado hoy ves comida que viene de la de, del otro lado del mundo literalmente ¿no? y muchas veces sí. más barato que el, el producto local. Entonces vamos a tener una comida mucho más sana. ¿Mm? Y no habrá hambre, no habrá gente que están pasando penas. Eh, porque una de las cosas que uno de los uh, puntos básicos de la, de la economía basada en recursos es proveer todo lo que necesita uh, la población para su bienestar. ¿no? Entonces el cuerpo va a estar mucho más sano. Tendremos um, también un, uh, más uh, ejercicio, podremos hacer más uh, uh, ejercicio y los, las ciudades. Esto es muy importante. Las ciudades están enfocados con un enfoque sistémico. Si imaginan un organismo que está compuesto de, de cel, células, pues se podía imaginar la ciudad así, no? Y siempre diseñada en función del bienestar humano y respetando la capacidad de carga de la tierra. Tendremos Um, energías limpias, renovables, nada de la polución de los uh, combustibles fósiles, solar, eólica, etcétera, etcétera. Y el transporte en las ciudades será también limpia. Es automático, uh, seguro, uh, eficiente y no echa porquería al, al, al, al entorno. Por lo tanto, la polución que vemos hoy en día, no existirá. Estamos viendo, de hecho, que como no hay gente saliendo a la calle, en los países China um, está, por ejemplo, la polución ha bajado tremendamente. Y me imagino, si se hace un estudio a nivel global, se va a ver que esto de estar en casa y no salir con los coches ha reducido mucho el problema de la polución. No habrá uh, solucionado el tema del cambio climático, pero por lo menos durante un tiempo tendremos el aire limpio. Y una vez que estamos normalizado, seguramente también vamos a ver <coughs> otra vez la porquería, ¿no? Entonces, esto, todo esto nos crea un entorno más sano. Um, con lo cual, nuestras, nuestras um, inmunodefensas van a estar más fuertes. No tendremos el estrés que sufrimos hoy en día por diferentes razones. Um, y al tener la salud mental más sana, pues esto, el sistema inmunológico... Tendrán sí. las defensas altas. ¿Tú querías saber algo, Nico? Pensé que te escuché la voz un momento. Ah, um, o sea, creo yo que por el sistema estructural de las mismas ciudades eh, es, mucho más, es mucho más fácil contener en sí una pandemia o cualquier virus, porque sí también eh, el confinamiento de las personas se puede hacer pero las personas en sí van a tener un metro, van a tener muchos más metros cuadrados de los que disponibles para cada uno de los que ya existen hoy en día o sea no, el, lo, el, los sistemas actuales se han encargado de, de juntarnos en, en, en esto que le llaman ciudades o orbes mejor dicho también uh -huh. eh, justamente por lo mismo yo, a mi parecer, para tener una calidad de vida cada vez menor. Sí. ¿Por qué? No sé. O sea, cada uno puede tener sus propias formas y teorías, pero, pero no en la forma. O sea, eso lo tenemos muy claro. Y yo creo que eso sería una, una de las principales, eh, digámoslo así, eh, beneficios, que es como poder... Eh, segmentar también eh, las la, la, la, la mismas personas, y, y que no haya mayor contagio en ese caso, o sea, es tan fácil como cerrar un grupo y ya está. Pero acá los edificios, o sea, aquí en Santiago, no sé, bueno, allá no yo no en Europa no vi mucho así, pero acá hay edificios de 30 pisos, son, son 30, 30 pisos, pero edificios eh, eh, domiciliarios, ¿ya? tremenda cantidad y cantidad, cantidades cantidades de gente en cuarentena, en sí. cuarentena entonces sí. es horrible bueno en oh, la gran diferencia creo claro ha vuelto a me alegro que has vuelto a entrar Egu. saludas a lo mejor el micrófono no le funciona y pili también si sí, yo estoy aquí <risa> es que a veces está para leer mis notas a veces está por la pantalla entonces no estoy pendiente del todo si entra o sale gente sí el tema de los edificios claro los edificios que tenemos hoy en día evidentemente son eh, bueno sabemos lo que son ahora Jack tenía una, una idea muy buena que él llama él llamaba o lo vamos a llamar sí, sí, sí. sistemas de cerramiento total y esto en el caso de un edificio que puede ser muy grande Puede tener en la planta abajo o en diferentes pisos, según. Puede tener todo lo que uno necesita para no tener que salir de casa. Entonces puede tener atención médica, puede tener servicios de cuidados de niños, puede tener um, oh. sitios para pasatiempos y como la comida y lo que necesitamos puede ser uh, repartido de forma automatizado directo a nuestro domicilio. Tampoco tendríamos que salir para hacer la compra. Entonces estos edificios de cerramiento total no sería tan penosa quedarte encerrado en tu casa, porque las casas van a estar con la última de la tecnología y serán sumamente cómodas. No, no tendremos tanta pena. Yo sé que hay mucha gente que están en, en estudios chiquititos y, y debe ser muy difícil estar así. Entonces todos tendremos un, una, un hogar, un sitio donde vivir, donde estaremos realmente a gusto. No tendremos esta, tengo que salir, tengo que salir, no será tan penosa. Las comunicaciones también, internet o la variación de internet que tenemos en el futuro, todo lo tendremos, tendremos la posibilidad de contactar con amigos y familiares instantáneamente. Así que todas estas cosas van a hacer que la situación que vivimos durante un posible, una posible pandemia no van a ser tan complicados y incómodos como hoy. Hola. Hola, Egu. Ahora ya va. Ahora te funciona el micrófono. Bueno, pues ahora ya he estado con la cámara, he tenido que recibir el ordenador, ya no voy a tocar nada porque si no eh, se me peta esto. <risa> ok. Bueno, y, y lo que vienes diciendo, mira... Eh, más, más que esto de estar en casa, a la gente también le preocupa su futuro en sí, económico y todo esto, ¿no? Y o como, eh, bueno, y en una EBR no, no tendrías ese estrés añadido, ¿no? Exacto, exacto. Por ejemplo. Exacto. Muy buen punto. Bueno, entonces esto es las condiciones del entorno en, en lo cual estaríamos viviendo si hubiera una pandemia, no como hoy, que es un desastre en todos lados. ¿no? Salud mejor, comida mejor, viviendas mucho mejores, etcétera, etcétera. Y esto es un ejemplo perfecto de cómo el, el entorno manipula nuestro comportamiento hemos visto estas escenas de pánico de la gente comprando, de todas las cosas que tienen que comprar, papel higiénico ¿no? <risa> que ya me dirás ¿eh? y mira, y, y también hay gente que está denunciando unos a otros ¿no? cuando salen a la calle y no se puede salir, eso y la gente ya ve esos ejemplos y dice, ves, el humano es, es eh, un capullo un... y es un comportamiento generado por todo el condicionamiento, no es que él sea así, ¿no sabes? Ajá. Pero eso la, la gente no, no lo ve, ¿no? Exacto. exacto no es, no es una cuestión de la naturaleza humana. Porque no, antes nada. no salíamos cada semana a comprar papel higiénico como locos. Comprábamos lo que <ríe> hacía falta, ¿no? Es la situación, el entorno que nos, están empu nos está empujando a comportarnos así. Así que es un, un ejemplo perfecto de, del tema de la, del mito de la naturaleza humana a lo que es el comportamiento humano humano. Eh, manipulado o afectado por el entorno, por la situación. ¿no? Bueno, entonces esto es todo una parte de cómo estaríamos viviendo para poder enfrentarnos. Y luego, ¿qué pasa si de repente en una parte, en una parte del mundo se detecta un virus nuevo? ¿no? ¿Cuáles serían los protocolos que que habría que seguir? <coughs> Perdón. Pues Primeramente, la reacción sería muchísimo más rápido que ahora. ¿Ok? A la primera señal ya empiezan a ponerse en marcha eh, cosas para, para prevenir que se difunde eh, la enfermedad eh, como se ha hecho hoy, ¿no? cerrando eh, las fronteras necesarias, que claro, en un futuro no hablaremos de fronteras como hoy en día. Uh, sí. que necesitas un pasaporte para pasar de un lado a otro, este es mi país y todo esto, sino que sería un, uh, una civilización global, pero una ciudad o la parte de la ciudad donde toca el virus, esto ya sería um, protegido, ¿no? Mm. No tenemos las, uh, los retrasos que, que causa hoy en día los intereses económicos o, o las claro, opiniones es... de los políticos. Es que al final... Eh esto Hay mucha política y economía detrás de, de cómo actúan o ¿no? No, no. O sea, dependen, de, se están pensando en eso más que en que lo que es el problema. Entonces, eh, todo eso no tendrías. Exacto. Exacto. Um, entonces, eh, tampoco habría este miedo, como tú decías antes, el miedo a que la economía monetaria colapsara. Sí. No, no habría este estrés, esta preocupación, ni el estrés y preocupación de qué pasará después. Si volvemos a la normalidad, que por favor, es la normalidad que nos ha metido en esta mierda de todas formas. ¿no? O sea que no queremos la normalidad. Entonces, se avisaría a la población evidentemente de la ciudad afectada, pero se, se avisaría a la población globalmente con información relevante. ¿Cuál es la naturaleza del brote? Ah, Aviso. Acordaros que eh, cuando se acaba esta sala, eh, que estoy recibiendo el aviso de que en 10 minutos se acaba, cuando se cierra, yo volveré a abrir otra sala y pasaré el enlace a la, al Facebook de España. ¿Ok? Sí, sí. Vale. En 10 minutos esto se acaba. Eh, entonces, se avisa a la población con toda la información relevante para que sepan qué hacer. ¿Qué es el brote? ¿Cómo se puede contagiar y cómo evitarlo? Las síntomas y las primeras acciones a realizar para evitar su propagación. Que si nos conviene quedarnos en casa, que si tenemos que ir al supermercado, que llevamos materiales eh, adecuadas, que llevamos medidas de protección, etcétera, etcétera. Todo esto lo tendríamos el día uno. No habría de, demora en esto. No habría que, como ahora, que... China tardó en avisar de que lo tenía y luego no sé qué país, uh, a lo mejor tendríamos que protegernos y todavía, o que esperar, cuando, llevamos, ¿no? cuando llevamos no sé cuánto tiempo con el tema, todavía hay países que están negando la, el problema ¿no? Y, y no tomando las medidas. Um, claro, porque también la... si, si las toman y, y padece la economía pueden causar más problemas, también están mirando por eso, ¿no? Sí. Por, no, por no detener la economía entera porque hay países que viven al día no sabes o sea, y yo creo que también miran por eso pero sí. en, eh, en una EBR pues eh, no tendría eh, que pensar en eso se mira el dinero antes de la salud de la población claro, sí se mira eso, el dinero y, y bueno y que la sí. gente también eh, igual hay muchos que no aceptarían eh, que que les digan qué hacer, no sabes. Mm, mm. Exacto. Y bueno, en el caso de que en nuestra ciudad apareciese el virus, podemos hacer un test enseguida. Tendremos acceso a los tests sin demora. No habría esto de que no tenemos los suficientes tests No, habría eh, test suficientes para todo el mundo habría mascarillas, habría respiradores. Todo esto que estamos viendo en todo el mundo de que hay falta de material, esto no existiría. Tendríamos ya una, una contingencia de material preparado para estos temas. ¿no? Y los hospitales um, estarán capacitados para atender estos problemas, porque la ciudad cuando se diseña, se diseña para una cantidad de gente x depende de la zona en donde se va a construir. Entonces, se hace un estudio sobre el terreno y se ve que hay agua, hay eh, terreno eh, cultivable, etcétera, etcétera, para, digamos, 50.000 personas. Y se hace una ciudad para 50.000 personas, no para 100.000. O sea, que se hace la ciudad según la capacidad de carga de la zona. Por supuesto, pensando en la capacidad de carga del planeta y basado en la cantidad de población y las posibles um, enfermedades que son endémicas, hay por ejemplo el dengue en, en países de, de Latinoamérica, etcétera, pues se puede tener también uh, salas de, um, um, de confinamiento y uh, materiales, etcétera, para estas, um, estos casos específicos. Entonces, si son 50.000 eh, personas en la población, tendrán hospitales suficientes para atender, no a 50.000 personas todas a la vez, pero para poder eh, atender a la población. Y las salas en los hospitales que no son para eh, la UCI, que no son de, de eh, casos críticos, etcétera, etcétera, podrán ser adaptados para hacer salas de, de aislamiento. O sea, que serán adaptables. También se puede tener otros edificios en, el, en la ciudad que también pueden ser adaptados rápidamente a, una, a un hospital o se puede tener también um, estructuras inflables con um, un tamaño suficiente para crear un hospital temporal. O sea que no vamos a tener esta situación de que, ¿qué vamos a hacer? No sabemos. Están hablando vale. en algunos países de que los viejos que se mueren en sus casas en vez de ir a los hospitales. Y esto es muy fuerte, esto es muy triste. Entonces, eh, vamos a tener la capacidad médica de atender a los pacientes. Una cosa que quería sí. añadir: me imagino sí. que también habría personal sanitario que fuera inteligencia artificial también lo que te quitaría riesgo por ejemplo ahora mismo hay, hay muchos médicos que están muriendo sí. por, por la enfermedad eso no, no ocurriría porque directamente una inteligencia artificial entonces no había el problema de que si hay bajas de médicos porque han caído en la enfermedad también sí exacto Hombre, yo... ahora, al final es eh, igual que tienes eh, eh, máquinas para por ejemplo para robots la, en la los militares ah, tienen pues, para desactivar bombas ahora tienen un, un robot no que va y, y corre riesgo no uh -huh. sé cómo se llamarán esos no pues en los médicos también podrían usar eh, pues, ese tipo de, de, de robos eh, para ellos no estar expuestos a, uh -huh. a contagio ahí sí. eh, se puede tener por ejemplo test de para las pruebas para saber si estás contagiado o no, pueden ser automatizados también. Um, y los médicos hoy, yo creo que uno de los problemas que hay, que ha causado que se han enfermado y han muerto, es que no tenían el material de protección. Claro. Entonces estaban expuestos a, a contagiarse. ¿no? Que es terrible cuando te lo pones a pensar, porque son la gente más importante que necesitamos ahora mismo y no han sido protegidos debidamente y ahí es donde vemos la diferencia entre la importancia de alguien como un médico y un político wow. es muy esto es muy muy fuerte esto no sí, y ahora ves a los políticos eh, alabando a esta gente no sabes pero eso es eh, puro político vamos o sea, en realidad no no los aprecian o sea, mm -hmm. ahora sí para eh, ellos como es eh, salir airosos de la situación ¿no? eh, y, y todo eso no alaban a la gente, al pueblo, a la solidaridad pero en realidad eso ¿no? eh, pues es como hacer peloteo, ¿no sabes? Mm -hmm. Si luego no tienen el material entonces ahí se ve que no les, que no los están cuidando Sí pa Los pagan poco por el trabajo que hacen y pagan a un futbolista una millonada por, saber Patear una pelota <risa> Tenemos las prioridades muy... Muy complejo, muy, muy... Al revés. Sí, muy como pero, Una cosa que quizá yo no sé, yo por lo menos cuando lo veo me da rabia y lo pienso. Eh, eh, está, hay un estado de confinamiento ahora mismo y se le está diciendo a la gente que, que no vaya a trabajar. Uh -huh. Pero los políticos se siguen reuniendo. Pero vamos a ver, con lo que ganáis, tenéis capacidad para hacer las reuniones de forma telemática. porque juntáis? Aunque guardáis dos metros de distancia, es muy fácil que si en una superficie ha sido tocada por una persona y luego la toca otra... Al final se contagian y entre ellos están propagando el virus, sí. que se conecten telemáticamente. Bueno, de hecho ya el Boris Johnson lo, lo tiene. Sí, algunas, ah. algunas sí que he visto que lo han hecho telemáticamente, pero sigo, sigo viendo otras que están ahí en la misma sala y digo, pues no sé por qué lo hacen. No, me refiero a que Boris Johnson está contagiado. Ah, sí, claro, sí. La ironía digo es es... un montón. <risa> Y hay otros políticos también, eh, en Estados Unidos creo que también hay, pero sé que en el Reino Unido hay unos cuantos que ya están infectados, ¿no? Y la gente que no quiere salir a la calle, esto es el tema de que no estamos educados adecuadamente. No entendemos la relevancia de quedarnos en casa. Hay gente que están diciendo que es un, un método de control y todo esto, y vienen con pánico y, y ideas, algo conspiranoicos. No es un... Una, un método de control. Es un, una medida sensata, pero hay gente que rebelan contra esta idea. Es sensa. ¿Puedo decir algo? Sí. Aviso ah, que pues en menos de un yo... minuto va a a la sala. Puede que ah. tengas que continuar después. Vale, después. Vale, muy bien. Ok. Pues vamos a hacer una cosa. En cualquier segundo se termina, así que voy a ir abriendo uno nuevo y vamos a nos vemos en unos momentos. Ve al Facebook de España. Vale. Ok, volvemos con la segunda parte. Y Lorz nos iba a hacer unos comentarios. Adelante, Lorz. Vale, bueno, según la experiencia que estamos viviendo aquí en Italia, que, vale, nuestro sistema sanitario ya, con los recortes que han hecho durante los 20 años, han hecho tantos recortes que ya no funcionaba. Y con esta pandemia está colapsando, está totalmente colapsando. Además, la gente que se queda en casa, vale, tenemos muchos problemas, como me imagino también en España, porque también tengo amigos en España y hablo con ellos y veo también algunas informaciones y también lo están pasando mal, me imagino. Y bueno, lo, yo qué puedo decir, que la, vale... La cuestión de la, la pandemia en una EBR sería totalmente diferente. Como usted estaba diciendo, sería la, la medida, los protocolos, sería totalmente diferente, tan rápido y aislamiento, pero no como aquí, que sería, digamos, una, una civilización de, de, de diseñada, pero me disculpáis mi, por mi español, porque un poquito me, le, me lo olvidé, hace dos años que ya estoy viviendo aquí en Italia, un poquito me lo he olvidado. Se, se te entiende Entonces, perfectamente. Si me queréis disculpar por alguna cosa que no podéis entender, lo interpreto mal, bueno, y nada, esto, estamos aquí viviendo una, esto es una locura total. Y ah, los, Creo que eh, los políticos, que aparte que no se engañan, porque también tenemos una comisión italiana de, de médicos que se llama Instituto Superior de la Sanidad Pública, que son una comisión de doctores, donde ellos declaran una, digamos, una cierta cantidad de, de, de enfermos, de curados de muertes, que mm, al revés, si lo pone en el reporte a lo que es, lo que nos están diciendo los medios, es diferente. Yo no sé si esto está pasando en toda parte, mm. pero aquí tenemos, por suerte, un instituto de la sanidad que nos están diciendo un número, pero por la televisión solo hay alarmismo. Mm. Pero, eh, Lord. Sí, dime. Eh... ¿El número que manejan la, la autoridad esta que has dicho es menor o mayor a lo que dicen los médicos? Mucho, muchísimo mejor, menor, perdón. Entonces, menor eh... porque ellos consideran, porque sí. ellos están considerando todo el estado muerto porque normalmente, aunque sea una, una, una rama diferente de lo que es el virus actual, pero ya tenemos muchos muertos durante un año para la influencia normal. Mm. Yo vi Entonces, que... Como estadística, que todos los años sacan estadística eh, donde se declaran que tantas muertes hay por esta enfermedad, por otra enfermedad, por muchas enfermedades. Y actualmente veo los medios la, de comunicación que, no sé, están, no sé, una locura total. No, no, no entendemos cuál es la verdad. Y cuáles son... Eh, claro. ¿cuál, la, claro. No, pues, no tenemos muchas dificultades a, ¿cómo decir, a decir cuál es la verdad o cuál es no. ¿Qué está, qué está pasando? Uh -huh. Porque nadie uh -huh. nos está diciendo... Porque... Y además, yo, me, yo antes de... Digamos, no, no es que estoy... Eh, vamos, eh, también he asistido a una video, no, videoconferencia, he visto vídeo de doctores virólogos, médicos muy profesionistas que han hecho toda su carrera en estos campos y que están diciendo que ellos, según su opinión, pero no es un saben de lo que hablan, que prácticamente esta pandemia no corresponde exactamente a lo que es científicamente probado. O por lo menos lo que los medios nos están contando. Mm. Entonces, yo, vale, yo no, no quiero, como decir, que influenciar con mis opiniones lo que yo leo, que miro, pero creo que actualmente eh, se está, como se dice, manipulando también la pensamientos la, la, la, la, la, la de la gente. Siendo sí. creer que es una cosa y al final no sabemos qué es, o si <risa> lo, no lo es, no sabemos exactamente si corresponde a lo que es la verdad. Sí. Sí. Eso que es que a nivel transversal. Testigos, acá, acá en... hay, sí. Perdón, hay testigos, médicos que están declarando otras cosas y que lo están poniendo, no lo están dando credencias, que lo están echando a un lado. Decir? Porque, mira, yo, yo bien es, tiene una, una, una Tiene una agenda. Que es, exacto. Entonces, yo, desde cuando conocí el Venus Project, o el proyecto Venus, lo que, eh, pues yo sigo bastante. Nunca me he cansado de seguir, aprendo siempre. Y okay. puedo decir que en una sociedad basada sobre los recursos, todas estas cosas no pasarían aparte por cómo se estaría organizando la sociedad, cómo estaría principalmente diseñado, diseñado, y sobre todo con la confianza de la gente, de los profesionistas, de los técnicos, de los médicos, de los ingenieros, de lo que hay. Voy a, voy a interrumpir no. un momentito, Lor, si no te sabe mal. Voy a interrumpirte un momento porque creo que Ego quiere decir algo y luego Nico también. Ego, que... Vale, bien. Eh, si sí, yo quería decir que yo, yo vi... Eh... He visto muchos datos y, he hecho, yo, yo cuando empezó ya, ya el virus, yo me di cuenta que no era tan grave. Cuando vi que eran 80.000 infectados y 3.000 muertos, yo dije, esto estadísticamente, entre mil millones de chinos, eh, no es, no me parecía algo tan tan grave. ¿no? Y entonces, luego yo empecé a mirar y he mirado y, según los datos, de la gripe en Estados Unidos mueren eh, 50.000 personas al año, por ejemplo. Y nunca ha habido un colapso sanitario. Eh, hay millo, millones de infectados de la gripe común. Y luego en Italia, eh, según, eh, según los datos, en el periodo de invierno, como hay una población envejecida muy alta, en Italia no sé por qué, bueno, eh, por lo que sea, ¿no? Hay que considerar que en Norte de Italia, donde se expandió toda esta pandemia. Es una de las áreas más industrial del mundo. Entonces hay mucha contaminación de ah, vale. Hay que considerar también esto, perdón por decir Sí, bueno, pero el, el dato era que, que en Italia eh, entre los meses de, de invierno como que mueren mucha gente de, de alta edad, o sea, muchos ancianos. Entonces, eh, y nunca, nunca, yo creo que esto al final es... Eh, han creado esta alarma pues porque los medios también viven de esto de la de crear alarma de algo que es es un problema pero lo han magnificado es a lo que voy y, y por eso no sabemos cu cuál es la realidad de, de la gente que está infectada luego los infectados eh, tú solo sabes los que puedes probar pero hay muchos más que están infectados y nadie los ha testeado mm -hmm. entonces no saben los datos, en, en verdad. Y luego, los muertos, hay muchos que están muriendo, pero iban a morir igual igual. ¿Por qué? Porque esto es lo que afecta a mucha gente que está ya enferma. Y ya igual, estaban tenían dos otras enfermedades graves y esto los ha acabado. Pero, en cierto modo, no han muerto solo del coronavirus. Y, o sea, es como muy, muy complejo de entender y de saber los datos. Y esto es pues porque... Eh, no, o sea, la confusión le interesa al, al, a los que manejan esto, les interesa esto, la confusión, y que la gente no sepa en realidad lo que pasa. Eh. Sí, los es, un méritos, problema ya... grave. es un problema grave. ¿Puedo no interrumpirte para darle paso a Nico? que también Sí, que... dale, dale ya. Nico, ¿tú qué querías decir? Sí, sí, claro. No, bueno, eh, más bien va por la misma línea que hablan los chicos que... Bueno, acá a nivel sudamericano nosotros eh, comenzamos más bien a, a, a, a ver y a, a mirar desde de, de lejos la ola desde China, luego pasó por Europa y bueno, ya está acá instalada. De hecho, mi hermano hace justo estuvo en Europa, estuvo como en, en España, de hecho estuvo en Málaga y pudo, como decirlo, poder escapar y regresar a la casa casi los últimos vuelos que, que, que, que fueron acá hacia chile pero más bien es, es, estamos muy claro que la información está muy manipulada eso eso eso eso eso es, eso es base eso es base ya eh, lo sabemos todos y, y más bien más allá de eso creo yo que va también por un tema de, de, de los valores y, y de, de qué realmente buscan estas personas que están en el poder hace ya tanto tiempo porque si nosotros empezamos a ver el linaje hacia atrás y vemos la historia. Ellos la verdad nunca han tenido el valor, de los valores fundamentales que, que, que, que, ten, que tenemos acá en este proyecto, o, o, o, o, que, o que compartimos muchos de muchas personas, que es cuidarnos entre nosotros. Uh -huh. eh, son valores más bien muy individualistas, que quieren mantenerse siempre arriba, a costa de cualquier cosa, uh -huh. y eso se está notando demasiado. Entonces creo yo que hoy, esta vez, eh, eh, con esto, más bien no todo también es tan malo, creo yo, porque simplemente eh, se le está cayendo la máscara que tenían encima, y esto creo yo también que es una oportunidad para, para los que podamos quedar, no sé cómo decirlo, pero sí van a, vamos, vamos a seguir, y, y ellos no, eso ya está muy claro, o sea, hay muchas líneas de estudio mucha gente que ya lo tiene muy claro, y creo yo que este es un proyecto precioso que, que, que, que tiene que llegar a, a, a cabo, tiene que, tiene que hacerse sí o sí. Así que claro, eso es eso a nivel transversal. Y, y no está pasando solamente con esto, por ejemplo, yo tengo muchos amigos venezolanos acá, y ellos tienen, un, ustedes saben, un, un problema político tremendo, hay mucha hambre, mucha gente está alimentándose solamente de la basura o de las cajas que le da el gobierno y que si simplemente no estás de acuerdo con la, la, la ideología política, te cortan del suministro de la caja de alimento y tienes que volver a alimentarte de la basura, es así. Entonces, hay una denigración de, de, de, de los valores humanos tan potente que no sorprende que pueda manejar la información, mm. eso más que nada. Vamos a girar un poco entonces, porque todos sabemos cómo está desorganizado ahora. Pero la falta de pensamiento crítico está llevando a la gente a no saber qué creer en las informaciones que estamos recibiendo y en una economía basada en recursos, como entendemos una formación más científica. No quiero decir que todos vamos a trabajar en laboratorios, en batas blancas, pero entenderemos la ciencia. Tendremos una forma de pensar más críticamente, de leer una noticia y saber si es relevante o no. Y de todas formas, no vamos a tener un millón de fuentes de, inf de información. Cada eh, opinión personal, muchos médicos que dicen que son médicos y a saber, y entonces sabremos que la información que recibimos es correcta y relevante y no tenemos estos miedos y estas confusiones. ¿A, te, a quién tengo que creer? ¿Qué tengo que hacer? Sabremos los pasos a tomar, sabremos la información relevante a la situación. ¿no? Y otra cosa que, uh, porque hablaba Nico de, de que esto crea la, el individualismo, el capitalismo crea el, el individualismo en vez de la colaboración, y en una economía basada en recursos, cuando hace falta una vacuna nueva, se pondrán los laboratorios a trabajar en buscar una solución, buscar una cura, una vacuna colaborativamente. Nada de esto de que hay patentes, que esto es mío, que ya sabemos que el señor de Estados Unidos se quería comprar la, la, el patente de la, del vir, de la vacuna del virus para tenerlo solo para Estados Unidos. Esto ya es una mentalidad tan alegrante y esto no existirá en una economía basada en recursos. Entonces, la las, las um, de, debido a que hace varios años ya venimos cada año con un, um, un flu, una influenza, un lo que sea. Hola, Mario. Saludos. Ya nos saludarán. Um, ya sabemos, año tras año sale algo. Entonces, ¿cómo no estaban preparados? Esto no pasará en una economía basada en recursos. O sea que veremos que los médicos, bueno, mira, desde hace 20 años, cada año tenemos un brote de, de, de una influenza u otra diferente. Buscamos soluciones, tengamos las cosas preparadas de antemano. Si no pasa nada, pues mejor. Pero si pasa algo, estamos preparados. Y esto es lo que es una de, los, de las diferencias más grandes: el, el, el tener preparado, el tener planes de contingencia. ¿Por qué no está música? Soy yo, perdón, perdón. Hola. Hola. Hola. ¿Qué Hola. tal, Marito? Eres marito, ¿no? Sí, soy yo, soy yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, ¿cómo va? Sí. ¿todo bien? <risa> muy bien, muy bien. ¿No te funciona la cámara? No sé, sí, estoy con el móvil, seguramente. Ah, vale, Ocar. Okay. Vale, perfecto. Pues nada, un saludo, me alegro verte. <risa> Realmente. Perdón que llegué tarde. No, tranquilo. Tengo eh, una pregunta. Dime. Eh, bien. El, aspecto, el aspecto legal. Eh, Cómo lo han abordado, me refiero a que, claro, el, el, el proyecto, el, el, el proyecto, el primer proyecto, digámoslo, ha sido la primera ciudad. Yo sé que está haciendo en California, Estados Unidos. Ahí hay un hay un, un, un libre mercado, técnicamente, que eso se puede comprar, que sí, yo. Pero eh, debe haber un hay, debe haber un resguardo legal también de parte del proyecto en sí para que esto no. se... Ah, eh, ah. manipulado o interferido, mejor dicho, en el tiempo de la, de, de la preparación, la construcción y, y ojalá el, el, el, el comienzo del funcionamiento. ¿no? Si quieres, de esto podemos hablar en otra reunión. Sí, entre paréntesis. Sí. Ah, ya, sí, porque uh -huh. es totalmente afuera. Que el, el tema, pero me imagino que eso ya eso está, está andando. ¿no? Es que depende de dónde se construye la primera ciudad. Claro, del Hasta lugar. Que no, no vemos la primera, no tenemos un terreno. No, estas cosas no se saben, no se puede prever del todo. Pero apúntate sí. la pregunta para otra reunión en el futuro. Ya, ya que tenemos tiempo, estamos todos en casa, sí. pienso intentar hacer más reuniones de estas para ayudar a aclarar más, más confusiones. ¿no? Entonces. Um, vamos a ver. Um, pam, pam, pam, pam. Habíamos hablado de uh, los sistemas de cerramiento total que son los bloques de apartamentos donde no hace falta. No hace falta ni. ni o sea, yo comenté antes de que la comida nos la pueden traer a casa, pero dentro de estos eh, bloques de apartamento pueden haber restaurantes también y la, eh, con la comida cocinado por robots que ya existen y entregados a nuestra casa directamente a nuestro apartamento directamente. Entonces esto es otro beneficio de, de esto. no Las fábricas serán adaptables si hiciera falta de repente sacar 5 millones de máscaras más las fábricas en las ciudades serán adaptables para producir lo que hace falta y de hecho estamos viendo que hasta General Motors en Estados Unidos ahora está produciendo respiradores. Claro, también hay una cosa interesante que depende de quién lo compras el coste. Los originales hay, hay que valen como 30 mil dólares y hay unos chicos que han hecho por, eh, con una impresora 3D, han hecho que valen un euro y son iguales a los que valen 30 mil dólares. O sea que todo esto es un ejemplo de los beneficios que no tendremos que pensar en el coste de estas cosas. ¿no? Alguien escribió en Facebook esta mañana ¿Por qué están fabricando en China? Pues están fabricando en la China y no en España o en donde sea. Porque el capitalismo ha provocado esta, o crea esta situación de que por su contratación es más barato hacerlos en China, los chinos sacan las cosas en cantidades impresionantes, lo cual abarata el precio muchísimo, entonces compramos desde la China. Pero esto no hará falta en una economía basada en cursos. lo podemos hacer localmente o muy cerca y no habrá problemas de transporte, de que si... Tenemos que esperar seis semanas para que lleguen las máscaras porque no hay eh, fábricas suficientes haciéndolo. ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Perdón, ¿alguien quería comentar algo? No pensé que escuché la voz de alguien. Oh, tenemos uno nuevo. Hola, Jefferson. Saludos. Hola. Eso se me está congelado. Vemos una sonrisa, pero tienes el micrófono mutado. ¡Oh! Les perdimos. Oh, a veces pasa esto. Yo quería comentar una cosa. Dime. En relación a esto, eh, que claro, al haber un sistema de recursos en el que se reutilizaran mejor y se reciclaran mejor, también habría, también habría más disponibilidad de los recursos por eso. Sí. O sea, como no, no tendríamos esta obsolescencia programada y toda historia, historia ¿eh? a la hora de fabricar más mascarillas o lo que fuera uh -huh. no habría menos problemas de escasez ¿eh? me imagino claro. al final eh, eh, uh -huh. sí, al final to todo lo que se produce a nivel mundial eh, son eh, fábricas Mario, está quieto al final son fábricas que usan recursos eh, para la no eh, economía para la economía pero en sí no eh, no son relevantes, entonces todas esas fábricas tendrían eh, la opción de construir mascarillas o cosas que sean útiles de verdad. Sí, porque es cierto que fabrican muchas cosas en la China, pero cuando vas a las tiendas de chinos hay un montón de cosas que no sirven absolutamente para nada, que son un desperdicio de recursos. Sí. Pues en la China y en todos lados pero bueno todos eh, lados. <risa> pero sí eh, lo que veo es que por ejemplo la ropa eh, toda la ropa que eso son fábricas que podían usarse para sea para mascarillas o para laboratorios de investigación o sea al final eh, son recursos que se están desperdiciando en algo que, que ahora vemos que no que es que no es necesario que serían eh, y en una EBR todo eso ya estaría antes de que pase ya por diseño, montado de esa manera. Ahí has, has tocado un tema interesante, la ropa. Hay ahora telas, porque yo compré una camiseta para, para mi hijo hace poco, que son, um, la, la tela de la camiseta es an antibacterias, así que no, no da el olor, uh, son uh, antimanchas y antiarrugas y no es una tela pesado ni nada de esto también existen telas han, han creado ya telas que tienen una especie de casi como escamas que cuando hace calor las escamas digamos se levantan para dejar pasar el aire y cuando hace frío vuelven a cerrarse para mantener el calor adentro entonces la ropa también es muy importante porque ahora cuando llegan a casa los médicos y las enfermeras tienen que cambiarse de ropa. Les recomiendo que se duchen y se cambien la ropa y se pongan la ropa a lavar. Y en realidad también hay sitios donde dicen si has ido al supermercado, cámbiate de ropa, dúchete y cámbiate de ropa cuando llegas a casa. Y la ropa misma nos puede servir como una barrera de protección contra uh, los bichos que se nos pega la ropa, ¿no? porque lo puede repeler. Así que esto es otra protección que podemos tener en el futuro. Que es y muy esto, y Eso, hasta, eso es? lo, lo, de, lo que has dicho de las manchas, eso funciona. Sí. O sea, no se mancha, ¿eh? No. No. Ah. Hay vídeos en, en, en. Sí, ya los, ya los vi. Que que lo monjas con, con pintura. Y, ¿Ah? y sale sin ningún problema. Sí, sí. Y eso, eh, supongo que ese es invento lo han retrasado porque eh, los que venden detergentes. No querían ropas que no, se, que no se mancharan, ¿no? Hombre, se tiene que lavar, no es que lo puedes usar eternamente sin lavar, no. pero igual en vez de una sola vez lo puedes poner cuatro o cinco veces. Con lo cual, se dura más la prenda sí. porque no lavas tan frecuentemente, usas menos agua, menos, Claro. y si toda nuestra ropa fuera así... Esto es un invento de una compañía en España, y que les voy a hacer publicidad porque aunque no hago publicidad no, me ha parecido muy bueno se llama SEPI S-E-P-I-I -I. y lo vi en Facebook y yo personalmente estoy muy contenta con el producto um, entonces existen estas cosas pero no son introducidos en la sociedad como lo tendríamos en una economía basada en recursos o sea que es tanta claro, la... es, esto que has dicho esta compañía supongo que no es muy conocida no es como, un, no es una multinacional que conoce todo el mundo. es lo que No voy. es una multinacional, ¿no? Ojalá que lo fueran. No. Es un grupo de jóvenes españoles que han trabajado juntos para hacer este, estas prendas. Y en una EBR eso sería, eh, directamente ese tipo de ropa es lo que se fabricaría. Hombre. Y, o sea. Sí. O lo no, que no, hacen no, lo, los, los inventores, o sea... Estos son científicos, no sé si se puede llamar así. Uh -huh. O técnicos o ingenieros de te, tela, será o ¿no? algo así. Pues esos serían los que estén en eh, trabajando en eso y, y serán la ropa que se haga. No no, no no es ropa que cambia de cortes o colores. Eso ya sería, eh, eso ya es personalizado si lo haces tú, ¿no? Pero no habría una industria dedicada a eso ni nada. Hombre, como la moda hoy en día, que cada, cada año tienes que cambiar, o cada temporada tienes que cambiarte del largo de la falda o el, el corto del pantalón o la altura del tacón y todo esto es simplemente para vender más y más. Sí, claro. No es para sí. nada funcional y, y no es necesariamente beneficioso para el cuerpo. Bueno, estamos yendo un poco por las ramas. Me gustaría traerlo de vuelta. ¿Le queda a alguien alguna pregunta sobre lo que, lo que habíamos que no hemos tocado hasta ahora. Mario, por ejemplo, ¿tú tienes alguna pregunta? A lo mejor ya lo hemos tocado, pero te lo puedo decir. O oh, Jefferson. ¿Qué tal Jefferson? ¿De dónde Hola. nos hablas? del planeta Tierra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Qué? Yo me llamo Sue. Sue. Hola, ¿cómo están? ¿Qué? Pues es un... ¿Qué punto del planeta? Es un, es, un, es un agasajo estar aquí con todos ustedes. Soy nuevo por aquí. Me ha invitado el señor Eguski. Uh -huh. y pues muchas gracias llevo un tiempo siguiendo el proyecto Venus de forma, pues creo que como la mayoría que empezamos en esto, como un autodescubrimiento hacia abrirnos a un nuevo paradigma un acercamiento a una nueva visión de la realidad y que implica muchos componentes, uno de ellos es destruir por completo pues, nuestro sistema de creencias incluyendo la idea de que creemos que sabemos <risa> o que creemos que el señor fresco sabe, ¿no? y creo que es bueno eh, mantenernos en un escepticismo radical, pero eh, teniendo en cuenta la propuesta de Fresco. Una de las cosas que yo le platico siempre a es que ah, se adolecen de propuestas, su. y esta propuesta creo que es, es una propuesta interesante. La del proyecto Venus, sí. Claro que sí, por mm -hmm. supuesto que sí, es, en el nivel de la forma, ¿eh? en el nivel de la, de la, de la estructura, mm -hmm. no en una, en una dimensión interna, porque creo que es un poco hacia donde se debe apuntar, primero en la, en la dimensión interna del ser humano, para que se pueda ver la apertura, al Proyecto Venus. ¿Cómo se le puede a alguien explicar el Proyecto Venus o que lo logre comprender cuando está en un huevo, en un huevo de cascarón, atrapado en sus propias ideas? Es lo que enfrentó Fresco toda su vida. Bueno, ahí es donde la necesidad de información nueva llega. Necesitamos recibir información nueva porque si no, no, no crecemos en el conocimiento, no imaginamos las cosas, las cosas no vienen del aire. Es porque leemos algo, vemos algo, estudiamos algo y, claro, The Venus Project promociona mucho el, el, el método científico, el uso de la ciencia, porque es el más fiable que tenemos hoy en día. Jefferson, ¿tienes alguna pregunta en particular sobre cómo sería el caso de una pandemia, cómo se enfrentaría una posible pandemia en una RR? Bueno, pues no, no, no respecto a la pandemia, porque honestamente yo no me he metido mucho en el, en el tema que está ahorita en el mundo. Siento mucha compasión por lo que surge, pero como te digo, me mantengo en un estado de escepticismo radical respecto a todo. Es uh -huh. decir, no creyendo lo que me están diciendo que yo crea. Uh -huh. Ajá, entonces respecto a cómo lo, lo enfrentaría el proyecto Venus, pues creo que todo es hipotético, ¿no? Porque simplemente el proyecto aún es eh, inexistente, pero como hipótesis, o sea, como ideas, todas son válidas pero sin evidencia, su. Bueno, se no queda... creo que la, que la idea de estar preparada para una pandemia y tener materiales, hospitales, etcétera, mm. etcétera, es hipotético. Yo creo que es una evidencia que hoy no tenemos y que lo tendríamos en una economía basada en recursos. Oh. La sociedad estrella diseñada para cubrir estas necesidades. Nos faltan ocho minutos, un poco más que ocho minutos para terminar esta sesión y creo que como hemos cubierto bastante todos los temas, le voy a preguntar a Mario, que es el único que no ha hablado todavía, Mario, ¿te queda alguna duda, alguna pregunta, pregunta que quieres hacer sobre el tema de la pandemia? Sí, he llegado un poco tarde, me he perdido un poco lo que habéis hablado y todo este tema, sobre esto, lo que está pasando ahora mismo, uh -huh. y creo que, que sí, me quedan muchas dudas con el tema no, psicológico de la gente, no ¿cómo actuaría en la cabeza de cada uno uh -huh. si, te, si tendrías que volver a pasar otra vez esto claro. sé que técnicamente podríamos solucionar muchas cosas pero luego psicológicamente sigue sí que dejas secuelas todo esto uh -huh. y también a la hora de actuar la, o sea, eh, lo que está pasando ahora no la gente intenta no tener contacto por miedo uh -huh. aunque tengamos los medios técnicos que puedan ayudar muchísimo a solucionar todo este tema de contagio, uh -huh. creo que al final el miedo estaría dentro nuestro y también habría algún tipo de problema, ¿no? Hombre, el miedo es porque no recibimos información relevante y que no sabemos a quién creer, que justamente creo que justo antes de que entraste estábamos hablando de esto uh, y también, claro. o sea, lo que es el, la el estado mental se basa se, se, se está siendo manipulado por Toda la confusión de lo que hay en YouTube, en Facebook, en Twitter, en las mismas noticias. No sabemos a quién creer. Entonces, con el eh, en recursos, tenemos fuentes de información fiables, serias, basadas en la ciencia. Y sabremos esto, eh, que esto es pues, lo que hay que hacer. ¿no? Esto lo, lo hablaba, no sé si con Jeff ayer en otro vídeo. Eh, los temas psicológicos, como ha mencionado Mario, eh, o la ansiedad, todo esto. Eh, esto existe. De, Solo dentro de una sociedad insalud, insalubre o infuncional como es la nuestra. Entonces, eh, ese tipo de problemas no existen. Por ejemplo, cuando ya Fresco fue a la isla esta con los... No sé, de aquella tribu, ¿no? Esa gente... La isla de Ituamoto. Esa gente estaba eh, o sea, limpia, ¿no? Estaba contaminada con, con nuestros valores. Entonces... Eh, cuando se habla esto de, el, de la psicología, tú, tú si lo ves ahora dentro de este paradigma, sí, eh, sí ves esos problemas, no, pero en, en otro tipo de sociedad eh, no surgirían porque al final es un condicionamiento cultural también, todo sí. eso. Y entonces, en una sociedad sa saludable eh, no tienes esta, estos problemas psicológicos eh, y con una información eh, más objetiva... Menos dramatizada, menos amarillista. Sí, eh, yo creo que incluso, según me estás comentando, no habría ni virus. Hombre, <ríe> oh, esto no se puede garantizar, pero sí que, que estaríamos preparados. Me gustaría preguntar a Valentina, que Valentina ha estado escuchando, pero ha estado calladita. ¿Hay alguna cosa que quieres preguntar tú? Eh, no, más que nada estoy atendiendo, escuchando, imaginando, eh, viendo cómo llevar esto a cabo como de forma más concreta, más real. Ajá. Eh, porque como para verlo más cercano y no como algo utópico, porque siento que igual cada día somos más las personas interesadas en este tipo de cosas, que si nos empezamos a apoyar, a trabajar en redes, más en conjunto, podemos o sea no destruir el sistema en ningún caso, yo creo que es algo progresivo. Exacto, es superarlo, de es superarlo. A ver, una, inter, una intervención rápida, utilizando un poquito el, el sentido común. ¿Alguien de los que está aquí conoce algún infectado contagiado directamente? Nosotros hemos perdido un vecino hace no. cuatro días, creo que fue cinco días. Hemos perdido sí, un sé, mayor. Ya, bueno. ¿Mayor? No. ¿Tú? ¿Quién? Perdón. No, yo personalmente no. Yo tampoco. Yo soy la abuela de una amiga que se ha muerto. De, pero bueno, era mayor también. Tenía 82 años y sí que han certificado que era por coronavirus. Bueno, nos quedan cuatro minutos. Quería, quería hacer una pequeña ahí aclaración, no sé, a, a Valentina. No sé hace cuántos años que yo he conocido el proyecto Venus, sí que estuve en la lucha un poco más intensa cuando salió lo del, lo del movimiento Psygeist. No sé hace cuánto, estábamos con, con su... Eh, sí que es difícil todo este tema del de cambio y todas estas cosas, sí que yo lo tengo muy claro en la cabeza, como que sí que habría que hacerlo a todo esto. Pero sí que creo que esto va a llevar mucho, mucho tiempo, y creo que el mensaje más importante que tenemos que tener claro es eh, cada vez aprender más de esto y transmitir el mensaje. Uh -huh. Creo que eso es algo que es una herramienta como que fundamental en nosotros, y algún día, si a algún loco se le ocurre empezar a montar una ciudad universitaria, estaría buenísimo. Yo sería el primero que me apuntaría para ir. Pero, pero sí que lo veo muy, muy lejano aún. Creo que todavía tenemos que. Así como nosotros estamos en una incertidumbre y falta de conocimientos, creo que aún falta elevar mucho más. Hay que seguir aprendiendo, estudiando y, y luchando, expandiendo la, lo que es el mensaje, ¿no? Mira, eh. Bah. Mario, ahí la, la paciencia, ¿no? Perdona, paciencia infinita. Paciencia lamento infinita. mucho. Adelante, adelante. Sí, lamento mucho. Nos quedan tres minutos y medio de, de grabar. Porque estas salas duran 40 minutos nomás. Y ya esta es la segunda que llevamos de 40 minutos. Así que antes de que se cierre automáticamente la sala, quiero agradeceros a todos por haber venido. Uh, es, una, es una alegría ver que la gente ha tomado este interés y se han... Uh, esforzado para estar aquí y comentar que me gustaría repetir que me gustaría hacer más reuniones de este tipo mientras estamos todos en esta situación podemos aprovechar que tenemos tiempo libre y podemos hacer varios topics, uh, varios temas podemos uh, tocar ¿no? Entonces haré publicaciones en los grupos de Facebook y las, uh, las preguntas o los temas que os gustaría tocar pues los apuntáis ahí en, en los Facebooks y iremos tocando los que podemos con el tiempo que tenemos. Okay. Uh, me, eh, me gustaría hacer un, una puntualización ¿no? acerca de esto de, que decía yo de la, de la paciencia. Yo creo que ya fresco, eh, cuando a los 70 o así, cuando asoció ese nombre extraño, ¿no? antes del proyecto Menos, yo creo que al ser joven y... Tener otro tipo de... O sea, todavía no era tan maduro y yo creo que él creía que el proyecto de Venus se <ríe> llegaría mucho antes de lo que realmente va a llegar. Y tenemos que, que aprender que de él y de mucha gente con ese tipo de visiones, que ha ido siempre, es que las cosas no van tan rápido como quisiéramos es... Y que aquí y que que aquí estamos trabajando en, en un proceso eh, que requiere de tiempo y y que la sociedad eh, va, lleva su ritmo, ¿no sabes? Sí, decimos que es una no es una carrera es un maratón de un día para otro esto no va a ocurrir pero alguien tiene que empezar así que nosotros seguimos sí. dirección global y holístico. De nuevo os doy las gracias. Uh, juntaré las dos los dos trozos de vídeo y los pondré en YouTube y lo compartiré lo antes posible. De acuerdo. Encantada de conocer a los amigos y amigas nuevas que han venido. Jefferson, Lourdes, Martina, Gracias. Paso, Mario, me encanta verte de nuevo, aunque no te he visto la cara, pero sé cómo es. Egu, me <risa> Y Tilly, también conozco tu cara porque también nos conocemos en persona. Besos y abrazos a todos. Un abrazo enorme. No, chao. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.